Venga, grabamos ya. Vale, el tiro va. 200 clientes semanales, ¡Ah! que se dice pronto Voy a hacerles un tema de informática para los tontos, se lo explico con Markdowns con ejemplos básicos, pero que lo entiendan es un milagro como el puto parque jurásico Lloran, se quejan, la conexión es lenta, que radeza Para ser lenta sigue siendo más rápida que tu puta cabeza Me chillan, vacilan, soltándome mierda, se excitan No les preocupa que vea su dirección y vea hacerles una visita Me tienen 12 horas a saco, sin volver a casa destajo Mis jefes los pondría a hacer 20 horas seguidas de trabajo Durante dos días seguidos y El tercero bar de. Pero porque en el tercero en la cabeza les metí un escopetazo En la seguridad social que me pongan puta y Que las putas de esta ciudad tienen más derechos laborales que yo Trabajar a nivel nacional a toda España es mi caso Aseguro que el primer problema nacional es el retraso Ya, quita el mute hombre, quita el mute quita el mute, vamos, vamos para allá. Ya. A los que vienen subiditos, yo se lo explico. Banda entendidos, si les suelto la verdad en todos los chicos ah, Se ay, les viene ay. el mundo encima cuando yo les rectifico. A mí se me empalma la polla del momento tan exquisito. No ah, pegues uh. esos gritos, de la razón no te la brindo. Si te pasas con el tono de un colgazo, vas al limbo. Así agilizamos cuando tenemos tienen cola. Nos quitamos lerdos para llegar a las llamadas por hora. Toma, sin embargo es lamentable, nos obligan hasta y a vender hasta nuestras madres. Hostia, tú engañas y no te rayes, que si no el guadaña te engancha y vas para la calle. Perdona, a Tote, por copiarte el ritmo, pero tengo ya hinchado los juegos y hasta puedo sentarme en ellos. Pa arriba el domingo a las 8, pongo el sol en el cielo, luego salgo de currar a las 9 y también me lo llevo. ¿Cómo que? Salgo de currar a las 9 y también me lo llevo. Venga la última llamada, va. Venga la última, vamos, va. Venga, son menos 10, ya venga que son menos 10. Vamos, va, venga, venga, venga, ya la última llamada, vamos. Benditos los que a mí me alegran, diciendo que no va internet. Y luego resulta que tienen la pantalla negra, prueba a encenderla, venga, no se ofenda. Pero si confiesa su retraso al estado, le dan una recompensa. Se acabó la crisis, señores. Todos quieren internet para currar porque son muy trabajadores. Si se os corta internet, llamáis de forma autómata. Pero si es la luz o el agua, no llamáis de putos ludópatas. Y también lo pagan, como su cabezonería, de empeñarse en saber informática. Que les cobra el técnico la tontería Luego llaman Cabreados que idiotas Les soltarían la cara, te lo dije Estás en toda la boca Gañanes del pueblo de Mollera Como una roca Sin dejar hablar ni escuchar Paciencia es lo que toca Algunos tan lerdos Que no sé cómo han vivido años Me choca Los habrán alimentado Porque no sabrán ni llevarse comida a la boca Bien Esto es Lerdilandia Un consejo Si no sabes usar un puto ordenador No te lo compres Igual que quien no sabe conducir No se compre un puto coche Ah, e igual que al mecánico o al fontanero no le contradices Al de internet tampoco, puto retrasado Sin tener ni idea de lo que estás diciendo Estamos